Hey, ¿Qué tal? Antes de empezar el video, déjenme decirles que, bueno, estuve investigando los creepypastas y bueno, este me pareció muy interesante que se llama Bajo la cama, hay una sonrisa, así que espero que les guste porque la verdad se da un poco de miedo, bueno, depende de quien lo cuente, pero haré mi mejor esfuerzo para, aunque sea, sacarles un poquito de miedo y bueno, nos vemos en el siguiente video, ya saben, un like ayuda mucho al canal y espero que apoyen el video para más creepypastas y muy pronto pueda subir algo de ritual o algo parecido. Así que bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bajo la cama hay una sonrisa. Steve viajó a Noruega para completar unos estudios de diseño por ordenador. Se alojaba en casa de unos amigos de su padre. Una casa bastante grande y vieja pero bien distribuida y limpia. Ya tenía la visita cansada de tanto mirar la pantalla para mejorar sus nuevos diseños. El café no le servía así que se acostó ya era bastante tarde alrededor de la 1.33 cayó en un sueño profundo enseguida pero en el transcurso de la noche la puerta del armario se empezó a abrir oyéndose un gran chirrido que despertó a Steve este se levantó y miró dentro del armario como no vio nada lo cerró y se acostó de nuevo dos noches pasaron después de eso y le volvió a pasar pero esta noche era peor Después de cerrar el armario y dirigirse a la cama, escuchó varios arañazos que procedían de debajo. Con gran valor, Steven se asomó a ver si veía algo debajo. Y nada. No había nada. Se acostó ya más tranquilo y mientras dormía dejó caer su brazo por el borde de la cama. Se oyeron los arañazos de nuevo. No los oyó y entonces una mano le agarró el brazo. Steven se levantó de la cama, sobresaltado como si hubiera sido una gran pesadilla. A la mañana siguiente le comentó lo sucedido a la dueña de la casa. Esta se asustó mucho, negándose a hablar más del tema. Steven, preocupado, se dispuso a investigar y fue a la biblioteca, y ahí buscó datos sobre la casa. Lo que encontró la asombró bastante. Dos chicos desaparecieron en esa misma casa, hace ya 17 años. También vio que la habitación en la que él dormía pareció cubierta completamente de sangre. Sin explicación alguna, nada más encontraron una nota que ponía: Yo os protegeré. Venid conmigo. Debajo de la cama o acercaros al armario. Y no temáis. Pronto dejaréis de sentir. Esto le intrigó más y siguió acumulando información hasta que dio con un chico que ponía en un foro bastantes datos para invocar a dicho ser. Se dirigió de nuevo a casa, ya era hora de cenar. Fue directo a la habitación donde terminó sus deberes y se echó de nuevo la, en la cama. Esta vez pensando en los comentarios que había visto. Sin aguantar la curiosidad se levantó y se puso a intentar hacer el ritual que había de, en dicha página. Colocó dos velas de color oscuro cerca de la cama y se sentó en el suelo. Avediz, sal y enséñame tu gran sonrisa Cinco veces tal y como ponía y esperó Diez minutos después apagó las velas y se echó a dormir un poco decepcionada Tenía la esperanza de que no estuviese loco y hubiese un fantasma ahí Fuera de ello, nada había pasado Alrededor de la 1.48 empezó de nuevo a los arañazos Steven se sentó en la cama y pensó ¿Qué más da? Si no hay nada Y levantó las sábanas mirando debajo de la cama Ahí estaba, con los labios cortados en la forma de sonrisa, ojos rojos en forma de gato. El pelo se notaba rubio a pesar de la sangre que tenía encima. Avedis le miró. Estás a salvo. Y con sus afiladas uñas la agarró arrastrándole debajo de la cama recreando una escena ya conocida hace 17 años. La habitación quedó ensangrentada y de Steven no se volvió a saber nada nunca Después de esto, los pobres noruegos explotaron en supersticiones en las cuales se destacó un mensaje. Con el tiempo, se decía que si dormías y oías los arañazos, debías encender rápido la luz. Editar mirarle, algunos le quisieron atraer llamándolo con un ritual que algunos les funcionará. Te pones frente al armario o cama, enciendes dos velas oscuras y le dices, Avedis, sal y enséñame tu gran sonrisa. Cinco veces con solo la luz de, la luz de las velas como un capítulo. Después de decirlo, se apagan y se espera. Si todo se hizo bien, él vendrá y te arrastrará con los compañeros que no sobrevivieron. Suerte y ten cuidado. Cuando estudies o leas esto, podrías tenerlo detrás de ti. Mirándote, arañando el suelo. Ahora... Teatro. Si sí puedes.